me permito dirigirme a todas ustedes y en nuestra caridad de mediadores, de poder acercar a la, a los, al gobierno con las organizaciones sociales de Cochabamba. Les voy a expresar, les voy a contar cómo sus ejecutivos valientemente han ido el día de ayer a poner en claro cuáles eran las peticiones de las seis federaciones en conjunto con la Federación Única de Trabajadores Campesinos, con los regantes, con las compañeras Bartolinas Isas, con las organizaciones. Hermanas, hermanos, ha sido un debate duro. Ha sido un debate donde se han hecho respetar a las compañeras, los compañeros. Se han hecho escuchar. entendido. Y, y después la, las organizaciones han señalado que no reconocen la interpretación de cómo se ha dado la sucesión constitucional. El gobierno ha señalado que reconocen cómo ellas no van a reconocer esta sucesión. Pero... Que quien tiene que rendir cuentas de cómo ha sido la sucesión constitucional es la asamblea legislativa plurinacional y eso van a pedir cuentas van a, van a hablar con los diputados con los senadores de la asamblea para que ellos expliquen por qué se ha dado esta sucesión pero se dejaba en claro que para avanzar en el resto de los puntos eso la forma en cómo se ve interpretado, pero que eso todavía quedaba pendiente para que la Asamblea Legislativa rinda cuentas, tomando en cuenta, hermanas y hermanos, primero, que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha instalado hace más de una semana, dos semanas, una mesa de diálogo con ese Ejecutivo y con esa Presidenta, con la Venia de la Iglesia y de, la, de los organismos internacionales. Y dos, que la asamblea legislativa le ha entregado a la señora Áñez un proyecto de ley que se ha promulgado ya para la convocatoria de elecciones. Por eso, se ha señalado que este punto tenía que pasar para poder pasar a los siguientes puntos. El siguiente punto, hermanas y hermanos, ha sido igual largamente discutido y yo debo decir, cochabamba conseguido, lo que no se ha conseguido en ninguna otra mesa con los dos puntos que vienen. Cochabamba ha dicho, repliegue, gritar. Y aquí les cuento, hermanas y hermanos, que ha habido resistencia, han debatido, les han explicado por qué no ahora, por qué en 30 días, por qué en 90 días. Pero aquí los hermanos y hermanos les han dicho repliegue inmediato, porque ya no podemos seguir estando en sus obras frente a los militares, ellos no tienen que hacer seguridad interna. Se ha hecho una lectura de la Constitución, de dónde tienen que estar ellos, tienen que estar en las fronteras y también en las empresas estratégicas como señala la Constitución, pero no en las calles, no en las salteras. cuidar, que asegurar. Entonces, que las organizaciones tienen que hablar con las bases, con los ejecutivos, tienen que hablar, tienen que bajar de todas las organizaciones y comunicar que hasta, en un plazo no inmediato, pero hasta 24 horas se procede al repliegue de las organizaciones porque el repliegue militar ya ha empezado. Ese es el acuerdo en el que se ha llegado compañeros. Ahora hermanas, y hermanos Algo también que hay que destacar La mesa era en Cochabamba El repliegue militar ¿Dónde empieza? En Cochabamba Aquí va a empezar Aquí ha empezado Hermanos El siguiente punto Debatido Dialogado 48. Todos hemos pedido la abrogación porque nos generaba una suerte de que se podía matar con carta saliendo? ¿Qué es lo que se ha generado? Algo, hermanas y hermanos, que nadie más ha conseguido hasta ahora que Cochabamba. El órgano ejecutivo hasta el plazo de 48 horas donde se va a evaluar el repliegue de los, de los militares, el repliegue de las movilizaciones, no va, no va a cambiar un artículo, no. Va a anular el decreto supremo 4078. Ese es el compromiso? que se conforme una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa por todo lo que ha pasado, discriminación, los heridos, los asesinatos, todo lo que ha pasado en este conflicto en contra de las hermanas, hermanos del área rural, de las áreas urbanas también, donde se han violado derechos humanos. En este punto, hermanos, claro, era evidente, no estaba la Asamblea Legislativa esa mesa, solamente estaba el Ejecutivo. Lo que se ha quedado es que se va a coordinar directamente con la Asamblea. Nosotros entendemos que ellos ya han dispuesto que sí para que se conforme esta Comisión de Investigación. Por un lado. Y por otro, hermanas, hermanos, ustedes saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está en Cochabamba. Nosotros acabamos de hablar con el Secretario Ejecutivo a las doce y media, como máximo, la Comisión Interamericana está llegando hasta aquí. ¡Aquí se acaba! Va a hablar con ustedes, con las víctimas. Va a ver dónde han sucedido los hechos. Está viniendo la Comisión y van a poder conversar con ellos, hermanas, hermanos. Respecto a la indemnización a los familiares de los fallecidos La atención de los heridos Lo primero, están garantizando la atención de todos los heridos durante el conflicto Y también una indemnización para los familiares de las personas que hubiesen perdido la vida Ahí, hermanas, hermanos, sabemos que son muchos Sabemos que son bastantes y que tal vez algunos no están en listas oficiales. Pero la Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto, ha ido a las celdas judiciales, celdas policiales, hospitales, públicos, privados. Nosotros tenemos una lista de todos los que han estado en los hospitales, de los muertos también. Y lo que se ha quedado es que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, un representante de las organizaciones sociales, van a trabajar en conjunto para la identificación de heridos y para la de fallecidos. Además, hermanas, hermanos, esta indemnización no va a ser solamente en el acuerdo. La indemnización va a ser a través de una ley. ...o un decreto supremo... ...en un plazo... ...eso hermanas, hermanos... ...aquí en Cochabamba se ha conseguido... ...en un plazo no mayor... ...no mayor a 15 días... ...o es ley... ...o es decreto... ...pero esto va a salir antes de los 15 días... ...hermanas, hermanos... ...se ha pedido la liberación inmediata de todos los detenidos, de todos. Aquí, hermanas y hermanos, lo que se ha quedado que está bien, porque es en justicia. no hay un número, no se sabe cuántos realmente son por el Estado, pero la Defensoría del Pueblo sabe. Aquí, igual, hermanos hermanos, hemos conformado una comisión, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Fiscalía Departamental, un representante de las organizaciones sociales, la Asamblea de Derechos Humanos, para evaluar caso a caso, uno a uno. Y se corresponde y se van a asumir todas las garantías del debido proceso para cada compañero o compañero que hubiese sido detenido. Eso lo estamos trabajando a partir del día de mañana, compañeras, compañeros y un un plazo en persecución, van a ser analizados por la comisión que les había mencionado de la Defensoría, Asamblea de Derechos Humanos, Fiscalía, Organizaciones Sociales. Se va a analizar caso por caso, igual en los que se denunciado persecución para dar la asistencia que corresponda, hermanas y hermanos. Asimismo, el órgano ejecutivo le está combinando, le está pidiendo al órgano judicial, al Ministerio Público que actúe independientemente de cualquier órgano de poder, que ellos tengan que actuar con independencia. Y nosotros como Defensoría vamos a exigir exactamente lo mismo, hermanos hermanos, vamos a estar detrás de cada caso que se está señalando, donde hubieran perseguido a una hermana o un hermano o donde se pretenda hacerlo. Ese es el acuerdo, hermanas, hermanos. Hermanas, una preocupación regional es sobre la continuidad de los programas, proyectos, compromisos ya firmados por el Estado. Porque no se puede desconocer. Aquí se ha garantizado la continuidad de todos los programas de todos los proyectos, de todos los compromisos que ya hubiesen sido firmados. Ese es el compromiso del órgano ejecutivo. Además, que se ha abierto a las puertas de los ministerios para la coordinación específica de los proyectos que más se han priorizado. Entre ellos los proyectos de gas que se ha puesto aquí al Ministerio de Hidrocarburos, Obras Públicas, Servicios y Viviendas, y todos los que tengan que ver en este ramo. Así estarían garantizando la continuidad de los programas, proyectos que ya hubiesen sido firmados como Estado, hermanas, hermanos. Yeah. Yeah. Yeah. <risa> <risa> <risa> <risa> hermanas, hermanos, otro, otra, otra cosa que ha generado, otro hecho que ha generado tanto dolor indignación. Ya les voy a pedir que levantemos nuestras huipadas ha sido el ultraje a nuestro símbolo patrio como es la huipada. En este caso, hermanos, también se han denunciado los actos vandálicos que hubiesen podido cometer este grupo de resistencia juvenil cochala, denominada motoqueros, y la relación que tenía con la policía. ¿Qué es lo que se ha quedado, hermanas hermanos? El órgano ejecutivo no procesa, no juzga penalmente, lo tiene que hacer el Ministerio Público, es obligación. Aquí se está conminando al Ministerio Público a las acciones legales contra los responsables por el ultraje de nuestra huipada, así como de todos los casos en los que estuviesen involucrados por actos delictivos este grupo de resistencia juvenil cochada, Aquí se ha dicho, quienes tienen denuncias, que presenten, quienes tienen que pruebas, que presenten, pero lo que tenga que ser juzgado, que sea juzgado sin protección de nadie. Ahí se ha puesto de pie, le hemos hecho parado el comandante departamental de la policía y él ha negado, ha negado su relación con el grupo de resistencia juvenil Cochara. Y, y hermanas, hermanos, hermanas, hermanos, han negado. Lo mismo han dicho los hermanos que no le creían. Han dicho, han dicho además que se, van a, se han comprometido a la policía a tener que dar seguridad a toda la población. A todas aquellas y aquellos que estamos demandando protección tienen que dar seguridad. Además, esto, hermanas y hermanos, el ministro del gobierno ha, se ha comprometido a él hablar, a coordinar con este grupo de los motoqueros para su desmovilización en el momento. Además, que se vuelva a poner que la policía resguardar a la población y que no se va a permitir que civiles hagan un resguardo de la población eso solamente la policía además además se ha quedado que el, el órgano ejecutivo va a atender y va a procesar todas las denuncias que tengan contra el comandante no va a haber protección, aquí se va a actuar en derecho conforme a la constitución ese es el compromiso, hermanas, hermanos. Además, además, ya existe un proyecto de, de ley para el desagravio por la quema de la huipala. Este proyecto de ley lo van a viabilizar. Además, hermanas, hermanos, al tipo penal que en este momento señala cárcel para aquellos que quemen los símbolos patrios. Tiene una pena bajita. Se han comprometido también al tratamiento para que esta pena pueda ser agravada por lo que ha causado en la población la quema de la huipada y que expresamente se ponga dentro de los símbolos pachos en el código penal la huipada para que eso sea sancionado con una mayor pena de cárcel. Eso, hermanas y hermanos. La UIPA se respeta, la Uipada se respeta. La UIPA se respeta. La UIPA se respeta. La UIPA se respeta. Hermanas, hermanos, también se ha señalado aquí la comisión sus ejecutivos que han ido en representación de las seis federaciones en conjunto de las otras organizaciones hermanas, que se tiene que garantizar el funcionamiento de todos los medios de comunicación comunitarias que funcionen en el departamento y a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha señalado? La ministra de comunicación en persona ha garantizado, ha dicho... No solamente el funcionamiento, el órgano ejecutivo, las organizaciones sociales garantizan el funcionamiento y continuidad de todos los medios de comunicación comunitaria que funcionan en los diferentes municipios del departamento y a nivel nacional, en un marco de democracia, de respeto a la población, a fin de lograr la pacificación. Hermanas, hermanos, no solo el funcionamiento, sino la continuidad también es lo que se han comprometido. Hermanas, hermanos, respecto al comandante departamental de la policía, aquí hay que señalar, si ustedes se dan cuenta, todos los puntos, todos los puntos se han ganado, se han logrado, se han acordado. Lo que otras instancias nacionales, regionales, han luchado, aquí los compañeros firmes se han puesto y se ha logrado. Repliegue militar, la anulación del decreto supremo, que son sus pedidos, ya están adentro. Ahora, hermanas, hermanos, Respecto al comandante departamental, se le ha dicho, este comandante puede seguir siempre y cuando respete la constitución, las leyes, los derechos humanos. absolutamente todas las denuncias que se tengan todas las denuncias el ministro de gobierno en persona ha dicho va a recibir de los compañeros les ha dado su, su número va a recibir se va a procesar se va a sancionar y en su caso se destituirá también para eso hermanas y hermanos Denunciar. Ahora, hermanas hermanos, hay denuncias por abuso, hay que denunciar. Hay un compromiso para que eso sea procesado inmediatamente. 24 horas 48 horas 15 días tiene plazos entonces lo que se va a hacer hermanas y hermanos es lo que han acordado bueno las organizaciones hasta de un plazo de 24 horas van a analizar van a comenzar el repliegue antes los militares en cochabamba van a comenzar el repliegue se va a ir evaluando pero vamos a ir haciendo seguimiento a los acuerdos. Ahí tengan la seguridad las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos, la Gobernadora, el mismo Ejecutivo. Vamos a estar pendientes del cumplimiento, todas y todos los que han firmado esta acta, hermanas y hermanos. Entonces, yo entendería que se declararía como un cuarto intermedio, eso lo definirán ustedes. Aquí, hermanas, hermanos Hermanas y hermanos Este es el compromiso Ya se ha comenzado el repliegue militar Corresponderá ir cumpliendo los acuerdos en los plazos señalados De buena fe Hasta aquí, sus demandas que han sido aprobadas Estarían siendo cumplidas además los compañeros han puesto dos puntos más tomando en cuenta que la sede de las seis federaciones había sido quemada aquí el órgano ejecutivo a través del UPRE va a gestionar un proyecto para proceder a la refacción de la sede de las seis federaciones asimismo como han dicho, se está garantizando el funcionamiento del mercado de la hoja de coca a partir del momento. <tose> Hermanas, hermanos, esto de forma general, además de dos compromisos que uno en específico son más de, las, de los compañeros campesinos, serían lo que ustedes han planteado en el cabildo. Yo con esto, hermanas y hermanos, señalar, ahora va a venir la Comisión Interamericana, se está cumpliendo lo que se ha quedado. La Defensoría del Pueblo mañana mismo está empezando a trabajar en las comisiones por los heridos, por los fallecidos, por los detenidos. Mañana mismo, hoy día nos estamos ocupando de la Comisión Interamericana, mañana nosotros tenemos las listas, estamos en contacto con ustedes Mañana empieza a trabajar, pero por tiempo y materia, hasta llegar al final de todos los casos que les han afectado, que nos han afectado como población. Hermanas, hermanos, la Defensoría, va, va si hay algo que se incumple, va a denunciar, va a reclamar. Si hay algo que no, que no se cumple, como se está quedando igual. Eso es lo único que podemos hacer como Defensoría del Pueblo. Y yo, hermanas, hermanos, de verdad les pido, a nosotros nos duele que sigan perdiéndose vidas humanas. Nos sigue doliendo, que se siga afectando a las mujeres, a los hombres, que tengamos que estar yendo a hospitales, yendo a celdas a visitarnos, ya no más. Yo les pido como defensora, les pido con mucho amor, con mucho respeto, mi respeto a las organizaciones sociales no lo veíamos hace muchos años y ya no queremos más ya no más hay un proceso eleccionario que ya se ha definido hay que ir a pelear al campo democrático eso es lo que nos queda no hay mucho tiempo organícense hermanas hermanos, la defensoría es lo único que va a estar para garantizar sus derechos, para protegerlos para reclamar así nos cueste a nosotros, lo vamos a hacer ¡Hermanas y hermanos! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Justicia! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Justicia! ¡Gracias, hermanas y hermanos! El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, después del diálogo que sostenían precisamente estos representantes de distintos sectores en Cochabamba. Pero nos ha ido bien y básicamente lo que, lo que se piden, lo que se piden en el fondo es... Respeto unos a otros, que no haya más muertos, que no haya más heridos, que no haya más confrontación. Les pedimos a todos los sectores eh, que trabajemos juntos para reconciliarnos. Que tengamos que eh, ayudar a las familias con el tema de el, sus heridos, los fallecidos. Vamos a hacer una comisión para hacer el levantamiento de todo esto. El, eh, la desmovilización de, de los militares en las próximas 48 horas consecuencia de la desmovilización de ellos también. O sea, hemos hecho una cosa muy engranada, no hay nada del otro mundo, un acuerdo muy bueno, el respeto a, el respeto a todas sus demandas.